El Data Observatory es un proyecto para poner en manos de los ciudadanos y de las empresas los datos abiertos de las administraciones públicas. Lo buscamos hacer por dos motivos. Uno, por dar un acceso indexado y actualizado a la información de censo de diversos países y por otro lado, por poner en manos de los decisores herramientas e interfaces para que puedan aplicar inteligencia a los datos, que no sean solo datos en bruto, sino que puedan tomar decisiones basadas en ellos. Sí, nuestros clientes son fundamentalmente grandes empresas en el sector tecnológico, en las telecomunicaciones, la banca, los medios de comunicación y el sector inmobiliario. Creo que no basta solo con seguir la ley y publicar documentos y los datos, la administración tiene también que encargarse de que esos datos sean utilizados realmente por las empresas. No se trata solo de acceso, sino de también ayudar con la inteligencia necesaria para utilizar la información. Para que los datos sean utilizados por usuarios de negocio que no sean técnicos, no basta con hacerles llegar un CSV o un PDF. Hace falta que puedan tener acceso a los datos de manera sencilla, no programática, y luego poder aplicarle análisis o tener herramientas para compartir la información con sus colegas o con el mercado.